Así como yo, hay más de 500.000 colombianos que aunque no podamos escuchar, podemos todo. Colombianos soñadores. Por eso hoy en Claro facilitamos la comunicación de la comunidad sorda con planes móviles. Porque en Claro, nuestro plan es que todos estén conectados.